¿qué tal? Me conoceréis de los Robcast, esta vez me uno en forma de vídeo, voy a ayudar a jugarlo, el pobre no da abasto Y aquí me tenéis, me quería estrenar con un gran juego, he pensado mucho y bueno, me he decidido por todo un clásico Que mejor que Quake 2 para, para comenzar esta nueva andadura Y voy a intentar echar una partida lo más frenética posible para ver qué tal se juega a un juego de este tipo en Oculus Rift Allá vamos, amigos bueno, vamos allá. Ponemos el juego en nivel medio para ver qué tal se da un shooter de este nivel. Eh, bueno, no he jugado mucho. Os comento un poco. Tenéis movimiento libre de cabeza, podemos mirar a nuestro antojo donde queramos. Y con el ratón movemos el arma. Para hacer tiro rápido os recomiendo el ratón. Fácil. Y vamos allá. El juego deciros es que se ve alucinante. Es una pasada. Ya no se hacen juegos como, como este al Me imagino que mar cuando vio sus creaciones diría, joder. Yo quiero un pol. Vamos allá. Bueno, de momento vamos a. por nuestra recortada. Hay una parada obligatoria por aquí. Aquí tenemos. ¡Buah! Esto es una joya. Ahora, ¿dónde están? Hola, ¿qué tal? Buah. No, os podéis, no os podéis imaginar cómo saltan los pedazos de... de Carmen. Uh, ¡Sorpresa! Buah, se juega bastante, bastante bien. Una pasada estar dentro del wey. Aquí he paqueteado un poco. Escudo. Ya no en juegos con escudo, eh, amigos. Ahora la vida se va recargando por, por obra divina. Bueno, este es el inicio. y Vamos allá. Vamos a empezar un poquito la pistolita con esta gente. Un juego donde el es importante. Está chulo cuando, cuando te disparan ves venir el, el proyectil. Parece que, que, te, bueno, que te va a dar. Yeah. Eh, tiene que haber reventado eso antes. ¿Quién me está disparando? ¡Ostras, amigo! ¡Ya! Bueno, aquí se pone esto un poco más en serio. Como se ve todo el centro. Vamos a invocar a nuestros amigos. ¿eh? ¿No viene? Quiero que se coman la... Vaya, no me Amigo, estoy muerto. Un poquito de munición. <risa> Me está disparando. Primer nivel, listo. Seguimos. No, no, no. palabras. Quiero que me dan la... la metralladora. Vale, es un botón? Vamos a esperarla. Parece que no va más del todo. qué bien se apunta. Que bien se apunta. La verdad es que hace tiempo que no me divertía tanto con Oculus. Que jugando a este pedazo del juego. Bueno, vamos a seguir. Yeah. Un escudo nunca viene mal. Este amigo se ha quedado ahí ¿eh? de vida, muy bien. Sí. Por aquí, más munición, muy bien. Avanzamos. No, Esa. Vaya, la ha salvado, el otro le ha hecho de escudo. ¡Qué Va. juegazo! ¡No me canso! Por ahí creo que luego necesitamos la llave. Eh, mierda, mierda, exacto. Bueno, de todas maneras vamos a ir a por la llave. Que por arriba está cerrado entramos por allí limpiamos un botón por amigo tampoco hay juego ya en los que hay que buscar llaves abrir puertas calmado un amigo y por aquí Los que hayáis jugado ya A juegos, imagino que muchos Sabréis a dónde voy ¿En ¿Dónde estaba esto? La vista. ¿Soná que? Y vamos a estrenarla. Bueno a ver qué tal funciona. <tose> De esto. Bueno, va mal. Como yeah. oh, este. Otro perrito. Bueno, este se me ha enganchado bien. Munición. En este juego siempre lo vamos a necesitar. Y seguimos. No os recomiendo mucho subiros a. A los barriles. El colega Mira ah, como disparar al suelo Para ah, ah, obligarlo que se pelean entre ellos No peleéis hombre, sois amigos que no se llevan muy bien entre ellos ah. wow yeah, yeah. madre yeah. mía como mola disparar con esto aquí wow Maldito, guau, wow, voy un poco perdido. Bueno, aquí se va a tirar. Uy, bueno, aquí termina mi partida. Espero que os haya gustado.